Cuéntanos, Cristóbal, ¿por qué? ¿por qué de vuelta a las pistas? Ay, de menos esto, weón. La tranquilidad. Con Chip andábamos en bicicleta hace muchos, muchos años. Y ahora volví a las bici, más o menos el mismo estilo. Aquí se lleva a comprarse una bicicleta antigua de marca. Y ir al cerrito a disfrutar. Y a soltar. Eso. Don Cristóbal, adelante. Ajá, Ajá. Acá vienen los peraltes que te mostraba abajo. ¡Ay, <risa> estilo! ¡Uh! -huh. ¡Mantente arriba! ¡Oh, a <risa> la reja! <risa> uh -huh. Qué rico estar andando después de tanto tiempo, güey. ¡Wow! Oh, <risa> <risa> <risa> ¡Qué estilo, mono! ¡Uh! <risa> Aquí a la izquierda, después del penalti hay un salto ¡Uh! Esta quebrada de filete Fue a la izquierda acá Tu neumático trasero Full derecha Bueno, permiso chicos. Uh, oh, me consumió, consumió la emoción ¿Dónde está Chimpa? ¡Chimpita! Un poquito más despacio que vos y caí corto así como adelante y pasé así Mejor corto que. Corto <ríe> Germán chao que estoy bacán! Me tiro el capa tuyo y ahí me tiro la línea por el lado ¿Estáis seguros? Sí, vamos, no vamos. Vale, vale. Chau que estoy bien! No, no, no, no, vale. Vale. Dale a mi velocidad y después aporta el, el grande no, no, no. y vamos sesionamos un rato en Mampato para. Eso, sí, hay mucho tiempo sin andar para estar saltando a lo loco Además, eh. La dejáis caer nomás Bueno, vamos Buenas, chiquillos. Esto es doble, cuidado. El resto son mesetas, salta. Ese estilo de meseta es como un ahora. Acuérdate, no, cae, no sí, irte pasado. pasado. Sí, sí, caché que el ya, pero bueno. jamás al hoyo. ¿Quieres ir adelante y te voy gritando? Regula. ¿Pelea? ¿Ya? ya, bueno. Ya. Regula. ¡Pelea! <risa> uh <-huh. ¡Te> <risa> Allá a la izquierda. Entrale un poco más despacio el peralte y pedalea. Ya. Yeah. Oh, oh, oh. Racing. Regula. Oh. Acá viene usted step up Tarimita ¿Alguien hay tarima? ¿Me escuchaste el regular sí, en ese? Perfecto. Por suerte Bueno, ahí se han matado Algo queda en el viejo Chimp El de arriba lo saltaste muy racing Así como ¡guau! ¡Wow! Sí, se me cruzó ¿sí? ¿Sí? ¿Estoy filmando? Ahora sí Bueno. ¿Qué consejos le daría Chimp a una persona Que está retomando el mountain bike? Hay que puro volver nomás Venía a tirarse con German Bergen, <risa> El maestro. <risa> <risa> Le ha <va> pesado. <risa> ¿El chimpa se cayó? ¿Qué pasó con el chimpa? Man? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Puta, me salía en el peralte de arriba de nuevo que ese con polvo y me salí de nuevo. Y dije es que no, nos pidíamos a chimpa. Yo dije es que pobre chimpa. Subamos de nuevo. Pi pip. ¿Eso qué es? Eso es prendido, sí. ¿Me seguí bien? ¿Es fútbolcito. ¡Oh! ¿No ¿No aprendí. Aprendiz de surf que nunca aprendió a surfear. Chimpita, aunque lo ven súper. súper cool, es súper surfista. Ya, señor. Dale. Este no, este es tu doctorado. Este, este Complétala bueno. bien. Ya, Ábrete bien los atrás. peraltes bien arriba. Uno que me tiene complicado. Vamos. Entra un poquito más despacio y pedalear la salida. Ya, vamos. Va con todo. Ya. Uh. Perfecto. <laughs> ¡Qué estilo! <risa> Cuando estáis rechazando, estáis descontrolando. Hazte un manicom. Perfecto ¿Queréis cambiar bici? No oh, Es cortita, Juan Es una rítmica muy tranquila Tu freno trasero está muy raro porque deja la rueda pegada un rato después de que frenáis. Sí, bueno, está peligrosísimo. El delantero no hace nada. No, frenar, Tiene potencial de andar muy rico con. Sí, con... hay que hacerle un par de de ajustes pero M está rica. Mantención a la horquilla, arreglar este freno, sangrar este otro sí. y, y quizá el shock. Oh, está crujiendo mi asiento y mi transmisión, güey. Retomando el mountain bike con Don, Don Cristóbal Ferrer. ¿Ya chimpas con esta música? Ahora nos no, vamos, güey, directo a los chinos, güey. Un amigo de toda la vida que se volvió surfista y se fue a cumplir su sueño, su sueño pichilemu. Si tienes algún amigo que sea de esos ermitaños que de repente se va y vuelve y aparece andando en bici, danos un like. Compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Exacto. Tenéis que decir nos vemos en el cerro y le pegáis la nos vemos en el cerro <risa> la <raja>. <risa> <risa> Vamos a intentar elegir en este momento al ganador de el casco 661. ¿Cómo se hace esto? Random Picker. Bloop. Aquí tengo que pegar el link. El disco Estamos haciendo un concurso por este flamante casco integral. Si quieres saber qué es lo que hay que hacer para tener la posibilidad de ganártelo, métete a mi Instagram. De vuelta el video. Este es el link. Filtrar comentarios basado en texto específico: casco. Get you to comment. Uy, uh, esto le puede tomar harto tiempo. <risa> ok, tú puedes? ¿Quién será el ganador? Terminó. Among the unique commenters. Filtro Filtrar duplicado... Oh, no, lo hice mal. Mientras más comentarios, más posibilidades tienes. Así que... Ahí sí. De nuevo. Tiene que agarrar todos los comentarios. Porque mientras más comentarios ponías, más posibilidades tenías de ganar. Así que sí, me había equivocado ahí. 10 minutos de grabación. Bueno, ya podría haber grabado un video con todo este material. 16.391 comentarios. De 16.391 comentarios Vamos a elegir Uno nada mentira que lo voy a contar de nuevo No, le puse Oh, igual me equivoqué Tenía que apretar acá Start Jürgens Lutges ¿Y cómo lo voy a ver al loco? Este ¿Cómo te mando un mensaje? ¿No te puedo mandar un comentario? ¿Cómo te voy a contactar? A ver si te encuentro en otro lado. La básico psicopatía. Facebook. No creo que haya mucho Jürgens Ludges. ¿De dónde, eh? ¿De Ovalle? ¿Ovalle, Chile? No, no es de Chile. Coquimbo, sí, sí es de Chile. uh Nos salvamos de hacer un envío internacional. <risa> y entonces, loco, mensaje. ¡Hola! ¿Cómo va? Este va a ser el video más largo de la historia para elegir un ganador. No sé cómo lo voy a resumir, pero tengo este video que respalda que lo hicimos de la mejor manera posible. Me contestó al toque. Participaste por casualidad. Quiero saber qué, qué es él. ¿Em? ¿Em? <risa> ¿Sí? di el del casco, el del casco. Si no perdiste Uno en YouTube Ya, es obvio que él su ambigua su respuesta MC. sí O sea, uno en YouTube <risa> Me está <Andura> chile Ganaste <risa> Que risa lo que es, está pasando Al otro lado de la pantalla No, porque está triste No entiendo nada, bol. Necesitas pruebas <risa> Me salió difícil el loco. No puedo creer la situación. ¡Se ganó un casco! ¡Gánate el casco tranquilo! Me cuesta creer lo que está pasando. No puedo regalar un casco. Una foto tuya con el casco a tu lado. Hecho. Oh, este se me hace de trabajar. Tenemos al final ganador del casco y se llama Jurgens y vive en Coquimbo y ya tiene el casco, así que nos manda un saludo. Quiero hacer este video para agradecerle a Ruta Deporte y a Germán por hacer el sorteo de este casco, del cual me siento muy feliz y agradecido de haberlo ganado. Quería agradecerle a Germán por motivarme para hacer este deporte y eso cabrón, usen casco.